En este vídeo vamos a comenzar el estudio de la subsucesión, es decir, quedarnos con un conjunto, elegir algunos elementos de una sucesión. Vamos a empezar eh, primero recordándola cómo se forma una subsucesión, es extraer una sucesión de elementos pero conservando el orden, por ejemplo yo puedo de la sucesión quedarme con los elementos que están en la posición par. El u0, el u2, el u4, el u6. Esto de quedarme con los elementos de la función par es lo mismo es decir que he usado una función de extracción, la función φ, de manera que φ de n es 2n. Es decir que en la sucesión el elemento que ocupa la posición 0 es el... Es el 2, eh, perdón, el 2 por 0, el que está en la posición 1 es eh, el que estaba en la 2, el que está en la posición 2, el que estaba en la 4, el que está en la posición 3, el que estaba en la 6 de la sucesión original. Bien, pues vamos a empezar definiendo qué es una función de extracción, sí, son los índices de la sucesión que se ha extraído de la sucesión original. Y no es más que una función de n en n, tal que conserva el orden. Es decir, que si n es menor que m, entonces phi de n es menor que phi de m. Es fin de cuentas, una función creciente. Bien, y en esas circunstancias vamos a demostrar que las funciones de extracción son mayores que la identidad. Es decir, que para cualquier n, phi de n siempre es mayor o igual que n. Bien, y vamos a hacer distintas demostraciones. Vamos a empezar con demostraciones eh, eh, aplicativas. Control X3, lo voy a partiendo. Vamos a empezar con demostraciones aplicativa detallada, después iremos ocultando los detalles y terminaremos con la declarativa. Bien, empezamos. Lo que tengo que demostrar es una implicación, por tanto voy a introducir una hipótesis, a esto lo voy a ponerle un nombre, pero lo que me queda va a ser una fórmula universal y para demostrarla pues vamos a introducir una variable n, sea n un elemento cualquiera y en definitiva lo que tendremos que demostrar es que para ese n cualquiera n es menor o igual que φ de n bueno, lo de φ, no lo he dicho la forma de escribirlo, si me pongo encima bueno, pues con control c, control k pues me da distintas formas de escribirlo la que yo prefiero es barra g mayúscula f es decir, si yo escribo barra G mayúscula F, pues ya tengo la D. Bien, y lo que estaba diciendo es que íbamos a introducir la hipótesis H y la variable N. Ya tengo H que me afirma que φ es una función de extracción y N es un número natural. Y tengo que demostrar esta fórmula. ¿Cómo la voy a demostrar? Pues por inducción. Entonces vamos a demostrarla por inducción en N y... En el caso inductivo, pues tendremos que suponer la hipótesis de inducción para un elemento que vamos a llamarle M. Bien, pues si aplico la táctica de inducción sobre N con M y HI como variable, bueno, pues tendré dos casos, el caso cero y el caso inductivo, el caso del siguiente de N. Y lo que se supone es la hipótesis de inducción para M, y hay que demostrar, la hipótesis de inducción para el siguiente de n. Bien, bueno, vamos al primer caso. Demostrar que 0 es menor o igual que phi de n, pero 0 es menor o igual que cualquier cosa en los números naturales, en particular que fi de n. Y eso hay un lema: el lema 0 menor o igual que me afirma que para cualquier número 0 es menor o igual que n. Si en lugar del n cojo fi de 0, pues ya lo tengo demostrado. Con eso ya lo tengo demostrado. La primera. Vamos a demostrar la segunda. A ver, tengo que demostrar que el siguiente de m es menor o igual que fi del siguiente de m suponiendo la hipótesis de inducción que M es menor o igual que f Como lo que tengo que demostrar es que el siguiente es menor o igual que algo, hay un lema que siguiente es menor o igual, y lo que me dice es que para demostrar que el siguiente es menor o igual que B, basta demostrar que A es menor que B, porque A y B son números naturales. Bueno, pues digo que vamos a usar, a aplicar ese lema, y entonces, en lugar del siguiente menor o igual, pues lo que queda es que m tiene que ser menor o igual. Bien, ¿qué es lo que sé? Hombre, hay otra propiedad. En fin, yo sé que f, f es una función de extracción, por tanto, lo puedo aplicar. Pero, lo puedo aplicar a una desigualdad. Pero, ¿qué desigualdad es la que voy a usar? Pues que m es menor que el siguiente de m y eso es por un lema que me dice que siempre a es menor que a más 1. Si se lo aplico al m ya está y con eso ya podemos hacer la terminada demostración. En fin, tengo que demostrar que m es menor, pues lo voy a hacer por una cadena. Por un lado tengo m es menor o igual que φ de m, esa es la hipótesis de inducción, pero phi de m... Como he demostrado que M es menor que el siguiente de M y sé que φ es una función de extracción, por tanto, φ eh, de M será menor que φ del siguiente de M. ¿Por qué? Aplicando la, la, función, que H es una perdón, la hipótesis H que afirma que φ es una función de extracción y se lo aplico a M y el siguiente de M. Y necesito una prueba de que M es menor que el siguiente de M. ¿Quién es esa prueba? Pues H1. Y con eso, bueno, pues ya hemos terminado la demostración del caso inductivo. Bueno, vamos a empezar en las simplificaciones de esta demostración. Vengo aquí, me cambio a... Este, y vamos a hacer la demostración, pero más corta. Bueno, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta manera. Aquí tenía la primera demostración. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Bueno, vamos a empezar a ver dónde están las diferencias. En el caso base, aquí le dije que lo iba a aplicar al elemento fi de cero. Cuando tenía que demostrar cero menor o igual que fide de cero. Lo puedo dejar como variable anónima y el sistema lo completa. En fin, es una simplificación pequeña. Pero en el segundo caso, aquí, yo lo que he usado es eh, la hipótesis M aplicada a M siguiente de M y H1. Pero el H1 es una propiedad que el M es menor que, que el siguiente de M que se puede demostrar por la aritmética lineal. Luego, en lugar de el h1 y después todo esto, el h1 y después h, bueno, pues lo puedo hacer directamente por aritmética lineal. Mira que aquí es donde está jugando el papel que antes era h1. Pero esto lo puedo seguir simplificando porque en lugar de hacer todo este cálculo, pues puedo poner simplemente la justificación del cálculo, que ¿ok? aritmética lineal pero también lo puedo seguir simplificando porque en lugar de aplicar y después la aritmética bueno pues lo puedo hacer exactamente y aplicarlo es decir en lugar de aplicar exactamente y lo que hago es aplicar precisamente el lema a la justificación que tenía aquí Bueno, veis que la cuarta demostración bueno, pues ya no ha quedado bastante más reducida que la primera que hicimos. Hemos ocultado un montón de detalles. Bueno, aquí también oculté, aquí tenía exactamente por el cero menor o igual aplicado. Bueno, también lo puedo decir aritmética lineal y me olvido de detalles, sí, aunque el sistema trabaje Bueno, ahora vamos a hacer la última demostración la vamos a hacer declarativa, no con táctica, no con beginning, sino declarativa. Entonces empezamos la demostración y empiezo control C, control G. Aquí hay que demostrarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues pongo que phi es una función de extracción. También supongo un número N, hasta aquí igual. Y tengo que demostrar que n es menor o igual que n. ¿Cómo los quiero hacer de manera declarativa? Pues la, el esquema de inducción es rec es por inducción sobre los naturales, aplicado al número n. Pues habrá que demostrar dos casos. El, el primero hay que demostrar que 0 es menor o igual que fi de 0. Y cómo se demuestra, pues con el lema de que el cero es menor o igual que cualquiera aplicado a phi de cero. ¿Y el caso inductivo? Pues supongo M y a esto le voy a llamar la hipótesis de inducción que M es menor o igual que H de I. Y a partir de esto tendré que llegar a la demostración que el siguiente de M es menor que phi del siguiente de M. Pero empezamos. Primero, demostramos que M es menor que el siguiente de M y de ahí podemos demostrar, igual que hicimos antes, que M es menor que el siguiente de M, exactamente con la misma demostración con los cálculos. Y una vez que tengo eh, que el siguiente de M, eh, vamos, tengo que M es menor que fi del siguiente de m. Pues con el lema si m es menor, el, con este lema si m es menor, el siguiente de m será menor o igual. El siguiente de m aplicado a esta igualdad al h. Y en fin, con eso hemos visto las cinco demostraciones. En fin, la primera era aplicativa, hasta que la hemos reducido totalmente, y la quinta, que es declarativa. Y con eso terminamos el vídeo. Eso es todo por ahora.